Señores, Danilo y Gonzalo dijeron, quien gane la municipal, coge mi cámara, Flaco, ¿qué pasa? Quien gane la municipal, también ganará la de Mayo. Es decir, que ustedes tienen que hacerle caso a los jefes de ustedes, no pueden faltarle respeto. Previo a la suspensión de las elecciones municipales, el pasado 16 de febrero, dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, PLD, ofrecieron declaraciones en diferentes momentos, expresando que en esos comicios electorales serían una antesala de lo que podría pasar en las presidenciales de mayo. Un mes después, y tras la victoria de la oposición este domingo 15 de marzo, el candidato a diputado Jonathan Liriano publicó un video recordando las declaraciones del presidente Danilo Medina, donde este dice que quien gane la municipal, también gana la de mayo. Otro que dijo lo, algo similar, fue el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Vamos a ver el video, tiene video. ¿Tiene, tiene video, ¿tiene video, video de, Vamos a ver el presidente cuando lo dijo. Retorno, de peperero! ...son la antesala de la victoria de mayo. El que gana en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Él lo dijo... ...eh, él lo dijo... ...y lo dijo también eh, Gonzalo Castillo, el PENCO... Que ...en el pasado mes de enero expresó... ...que en esas elecciones municipales... Se sabría quién ganará las elecciones el próximo de mayo. Esas son palabras de ellos. Ellos dijeron eso. Ellos dijeron eso. Y mire el resultado. Es decir, ahí usted saque conclusiones. Y eh, hoy tienen que aguantarme porque se me están quillando ya. Se me están quillando. Tienen que aguantarnos. Porque ustedes iban muy seguros. Y mira. Qué desmadre, como dicen los mexicanos. No, pero las elecciones van a ser muy interesantes. Muy, o sea, muy interesante en, y aval, en mayo. Claro que. Y una pela muy Que es, eso cuando. Cuando, va a doler más cuando, cuando la hermana. él mismo lo dice, ¿sabes? Lo que pasó en las municipales puede ser un reflejo. También, o sea, Puede ser un reflejo en el sentido de que la gente diga, bueno, pues yo me voy para aquel lado. O sea, la, la gente, el dominicano se va a poner, está ganado. El dominicano tiene este concepto de que dice, bueno. Eh. Fulano está ganado, yo me voy con fulano. Ya la, cre la crean esta percepción y ya la gente se está creando una percepción ya que Luis va a ganar. Entonces, cuando ya tú tienes esa percepción, tú pierdes un poquito, tú pierdes más votos en ese sentido. Eh, eso dicen los politólogos. Eh, eh, Rosario Espina explica eso, que la persona cuando sienten que algo va ganando en una encuesta o algo, la gente se va a poner que está ganando neto. Ay, hombre mío. toda <risa> pena. ¿Eh? Señores, que usted no puede, usted no puede estar hablando. Tú lo acabas. Aquí me comían a mí. ¡Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Mire, mire lo que pasó. ¿Eh? No, no, no. Pasó El ya. pueblo no gracias a la juventud. Y yo que felicitar. Y no, y, y el PLD no, una buena campaña. También pueden llamar para felicitarme, que eso no es nada. Pues por felicitar. Y ahora es para más Claro, nada no para que me acabe. Me puedo sí. felicitar. Señores. <ríe>